Maravillosas jornadas las que hoy se están haciendo en Córdoba sobre la memoria democrática e histórica. Unas maravillosas jornadas que han empezado con un maravilloso también principio, un maravilloso principio, que ha sido la música y la letra del gran Ola Vila Morena en el 40 aniversario de la revolución de los claveles en, en Portugal. ¡Qué mejor memoria para acompañar a la nuestra que el recuerdo de la revolución de los claveles en Portugal! Por otro lado, el estar con compañeros y con compañeras, con hombres y mujeres, conocedores directos de lo sucedido en tiempos que creíamos pasados, pero que desgraciadamente vuelve, conocedores de lo que pasó en la época franquista, en la época del fascismo franquista en este país, y que nos lo han contado con tanto detenimiento y con tanta pasión, es para mí, concretamente, desde luego, lo mejor que me ha podido pasar hoy. En Córdoba, además de estar, como ya dije al principio, en esta maravillosa ciudad.